desde el punto de vista jurídico es inaceptable porque sería no cumplir la sentencia, sería perpetuar el rol Persones que eren fora de estas personas que eran fuera del convenio y que las obligaban a posar convenio, perpetuaría las diferencias salariales y sociales de estas personas respecto al convenio, y no solo això, sino que las agrandiría, porque crea una serie de complements donde ambas, això, lo el que les vol retribuir es el perjudici que els causa para posarlas al convenio. Aquest también no tan solo no ha profundizado la transparencia, sino que ha incrementado al grup de salaris UPAX i al grup de directius en aquesta situació. Això crida molt l'atenció, tenia en cuenta aquest grup que està format per persones com Ada Colau en aquest cas, que abans entrar al gobierno de, de ayuntamiento, era la primera persona eh, que decididament calificava aquesta situació eh, Creo que las paraules eran que temebel que havia era una mafia que definía la opacitat dels salaris i els seus privilegis. Estem d'acord a el que deia abans, eh, per suposar que no estem d'acord en el que tuve en esta fenara.